Oh, hola, hola, buenos a aquí estamos comentando un día más en la taberna Y hoy volvemos con Evil Genius, este va a ser nuestro capítulo número 16 si no me falla la memoria Y vamos a mejorar nuestro dispositivo caos Conseguimos perforar hasta literalmente el centro... Uh, a ver dónde está esto, vale, aquí Conseguimos perforar literalmente hasta el centro de nuestra montaña Y construimos la bestia que es caos Que es un dispositivo, bueno, es un lanzamisiles nuclear de la leche y ahora tenemos varias cosas en mente Véase Uh, lo vemos pieza por pieza Uh, esto es maravilloso Bueno, claro, aquí no sale porque es Uh, oh, ¿qué ha pasado? Porque sale corriendo la gente Uy, uh, bueno, los soldados Vale, pues lo los masacramos in Madre mía Lo que se nos viene encima Vale, I a por ellos Está aquí, está gente cantando y los soldados por aquí pulando. Vale. ¿Estos son saboteadores? Bueno, técnicamente sí. ¿Qué pone? Cámaras gestionables 3. Ah, bueno, porque falta alguien ahí trabajando. Bueno, con calma. Para cuando entren. De hecho, vamos a ponernos en la alerta roja, vamos a ser listos. Everyone, stay alert. Vale. Que son, eh, podemos aniquilar esta gente. Por favor, ¿Qué? o sea, los hemos pillado. Matadlos, matadlos. Uh, luego van con lanzamisiles. tú ¡Oh! Los dardos, oh. Podemos O sea, teniendo a media base aquí Que si se muere gente de los Tampoco pasa mucho, eh Quiero decir Lo normal, ¿sabes? Maquinación completada. Okay. Mientras tanto oh, Es que mira todo esto, tío No, queda, no hay pasillo ¿Para toda esta peña? ¿Cuánta, ¿Cuánta vida tiene esta gente, por favor? ¿Maldita de vitalidad? ¿Somos pocos pegando? ¿Es eso? No entiendo nada Vale, antes empieza haciendo mi base Uh, los darditos. Venga, a sufrir daño, hijos No, pero tú no, tú eres de los nuestros Vale, ok, hemos secuestrado a la ingeniera Vale, limpiamos esto No hemos cumplido el objetivo No hemos cumplido el objetivo Ahora que tienes a la ingeniera de caos Haz que lleve a cabo el proceso de estabilización del núcleo Ah bueno, solo tienen que desarrollar nuestros ingenieros aún Vale, pua, nos queda mucho trabajo entonces Vale, a ver Iván Hijo mío Vente para acá Vale Vale Derrotas a botelladores 4 de 8 Bueno, poco a poco Es que, mira, con la cantidad de, de gente que tenemos aquí trabajando Esto es un momentito Es perfecto Vale, ok ¿Qué cosas tenemos en el mapa mundial medias? A ver, aquí Aquí estamos viajando para mejorar no eso. Ah, ok, aquí hay trabajo. Uh. Intenta ofrecerte una gran cantidad de proyectil. Sabes que es una trampa, así que envía más soldados a la transacción y cambia las tornas. Consigue una línea de construir para la máquina de fin del mundo. Upgraded. Vale, ya tenemos el caos. Vale. Ahora, a ver, pausa, por favor. Esto ya lo tenemos, cama grande. Esto no es mala idea. La mesa de guardia avanzada. Esto me ayudaría muchísimo. Además muestras de tejido orgánico 4. Los puestos aquí actuarán contra los agentes marcados que detecten las cámaras de seguridad. Oh. Actuarán directamente. O sea, pueden salir y pegarse. Eh... Los autores pueden utilizarla. No les cuesta sortearla. Vale, vamos a meterlo aquí. Y ya está. Una pizarra blanca. Vamos a meter esto, porque al fin y al cabo me gustaría poder... ¿Qué necesitábamos? Eh, vale, vamos a bloquear esto. Vamos a bloquear esto y vamos a hacer que se ponga en marcha ya la investigación. Ah, las pizarras, las pizarras. Verdad. Vale, vale. Vale, y vale. Venga, a investigar la puerta. Ahora, vamos a volver aquí. Vamos a mandar aquí, vale, esto es importante, científicos, vamos a tener que entrenar muchísimos científicos, no, no, no, vale, vamos a meter esto, uy, nos faltan informes, vale, pues nada, vamos a quitarnos esbirros de encima, bueno, no vale la pena, literalmente no vale la pena, los quiero, vale, 10 segundos, 10.000 de oro. Vale, y compramos combustible, ok. Uh, bueno, ya estamos mejorando. Vale, ok, aquí tenemos trabajo. Estos son tres botones, tres botones, o cinco botones, diez mil, no, porque no tenemos sitio para guardarlo. Eh, literalmente, solo por los ingresos pasivos que somos capaces de generar. Tres guardias, vale, confirmar. Literalmente, ¿eh? Solo por los con los ingresos pasivos que somos capaces de generar Nos limpiamos muchísima gente, ¿vale? Mata un técnico, pues vamos a matar un técnico así de gratis A ver, Iván, hijo mío Busca un técnico, este, cárgatelo. Confirmamos Vato de per el pobre Rollo joder Madre mía, me ha tocado otra vez Vale eh, eh, eh, eh. Vale, sí, los científicos Los técnicos, biólogos Botones ¿Nos faltaría entrenadores de botones? Sí, la verdad que sí Vale, porque los aristócratas y toda esta gente Tampoco les damos tanto uso nosotros, ¿eh? Ok Vale, vamos a ser listos de nuevo Ok, el piso Este piso 3 va a ser full energía Y de energía vamos bastante bien Vamos a meter aquí En este piso Uh, aquí hay mucha zona que utilizar eh. Hay mucha zona que utilizar y me gusta Vale, bueno, espérate Porque esta zona como Optional no objective. la hemos Complete. Completado aún Vale, no, voy a coger y voy a gastarme Los dineros aquí Vale, vamos a entrar en construcción El tesoro, objetos Uy, ¿por qué no? Ah, tío, porque está al revés, claro Vale, ahí contra la pared, que haya un poquito de hueco Vale De hecho vamos a moverla así Vale, esto, esto está un poquito mal Bueno, como se puede, más o menos Vale, y vamos, nada, no, vamos a ampliar todo esto para que nos podamos bañar en dinero. Bueno, tenemos toda esta zona. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo acaba de cambiar esto? ¿Cómo acaba de cambiar esto en un momento? Vale. Cámara abrazada. Objetos. Mover. <risa> vale. Vamos a... Bueno, a nadar en, en, en lingotes de oro. Tú. Ni la casa de papel. Ahí. Uy, no. Este aquí no. Aquí. Vamos a gastar... La mitad del presupuesto en aumentar nuestra capacidad De recoger dinero Quiero decir ¿Qué mejor avance Pues, ay, no cabe aquí Vale, aquí Aquí, aquí Vamos a tirar todo esto así en vertical eh, Bueno, no cabe porque tú lo digas Vale Perfecto Toma, toma Toma Uy, oh, aquí tampoco Vale, uno, dos ¿En serio? Ay, qué lástima Vale, aquí, aquí le damos la vuelta Eso es eh, Vale, vamos a aprovechar que nos cabe una más Aunque aprieta aquí, eso es Vale, aquí, aquí, aquí Y aquí, ahora Del otro lado, madre mía Esto es eficiencia En... Oh, a... Ay no, aquí no se puede mm... Bueno, ya ampliaremos Por otros lados Vale, vamos a ponerlo aquí Vale, eso es Eso es, eso es Y le damos la vuelta aquí, vale Vale, y no Aquí no y aquí tampoco. Vale, pues ok, de momento lo vamos a dejar así. Hemos ganado bastante pasta. Nos vamos a dejar 276.000. Y no me parece bueno. De aquí es que ganemos pasta. Eso se, se ha recuperado, pero vamos, de sobra. Bueno, tú, espérate. Ya verás como si sí tenemos dinero para recuperar eso. Mira, venga. Cinco botones. 15.000, ahí ya hemos pagado tres o 4 estanterías. 3 guardias Vamos a mandar aquí Aquí a la gente, vale la a... Uh Uh, vale Maquinaciones completadas ah, Bueno, aquí Estamos perdiendo dinero, no, ese, ese Lo vamos a aguantar un poquito Maquinación completada, vale, me gusta Mmm Aquí lo dicho. Tenemos que coger y empezar a recoger nuestros dineros, ¿eh? Cinco informes. Uno de capacidad de transmisión. Vale, con esto... Sí. Sí, sí, sí. Es que la, la mejora, aunque superficial, es un montón. Es un montón. Que pasemos a ganar, de ganar 45 cada 5 segundos a 120 cada 5 segundos es una burrada. Vale, nos queda derrotar saboteadores. A ver... Ahí falta un poquito de cadáver. ¡Dios! ¿Por qué no viene nadie? ¿Qué ha pasado? ¿Estás todo vacío? Literalmente, ¿eh? ¿No hay nadie? Qué miedo. Vale. Bueno, seguimos trabajando. Vamos a tener ya las puertas mejoradas. Aquí estamos ya, bueno, construyendo todo. Perfecto, perfecto. Maquinación completada, perfecto. Vale. Vale, vale, vale, vale Ojo, vale, ya tenemos las puertas reforzadas no Vale, es efectiva contra me... los saboteadores Vale, ir a la investigación Ok, ¿qué ponemos ahora? Yo creo que nos vamos a ir ahora por aquí Mejora de las redes criminales Desbloquear las redes criminales, nivel 3 La tensión de las redes criminales aumenta más lentamente Las parabólicas Las... Uh, aumenta las capacidades de transmisión, eh Panteras gigantes Esto no lo tenemos aún Reduce ligeramente la velocidad a la que se acumula la tensión. Prefiero esto. Vale, sin duda. Que además es la muestra de tejido orgánico. Maravilloso. Vale, vamos a parar esto. Vale. De hecho, al revés. Vamos a activar esto porque como nos sobra también un poquito la energía. Vale. ¿Ha llegado un grupo de investigadores? Perfecto, bueno, pues Con esto completamos ya el, el objetivo, ¿eh? Ah, no, de investigadores, no es lo mismo los investigadores que los saboteadores Vale, vale, espérate, espérate, espérate, espérate Vamos a ser maravillosamente listos Exacto, y vamos a clavar aquí Una puerta reforzada, muy gratuitamente Y aquí otra puerta reforzada, muy gratuitamente, confirmamos Y así atraparemos a los ladrones que nos quieran venir Vale ¿Dónde está? Los vamos a pillar, ¿eh? me da miedo la nariz. Vale, no hay otro por ahí. No, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Mira, mira. Uh. Vale, estos me los distraéis. Y vamos a hacer tiempo con estos. Vale, a ver cómo van. Los vamos a pillar. No, son muy buenos, ¿eh? Estos... O sea, literalmente no los podemos pillar. A ver, vamos a darle un poquito de... Uh, uh, toma, uh, toma, toma, toma, toma, toma, No los vamos a pillar. Venga, Iván, con lanzamisiles. Dale, Rey. Ahí estamos. Nada, los hemos pillado los dardos. Los hemos hecho polvo. Y ahora cuando pongamos las puertas, más aún. Vale, maravilloso. Ya ni me preocupo. O sea, eso está muerto. Vale, mata a los investigadores de Smash, entrena a biólogos, vale, objetivo principal completado, siguiente fase, casi ya está a punto y su poder de destrucción está listo para desatarse y contra el mundo, y ahora que te, ha ocupado de los, que te has ocupado de los aboteadores, todo va según lo planeado, vale, de los objetivos, obtenemos recompensa. general, general, a ver qué ha pasado, qué ha pasado, qué pasa ahora, envenenamiento por radiación, trabajadores cansados, la gente quiere pausas para ir al baño, no quiero ni oírlo, no señor, es caos, está listo, dale, por fin con esto haré algo más que simplemente vengar Ibania, pronto todo el mundo será Ibania. Vale, busquemos pues un objetivo adecuado y veamos de qué es capaz caos. Olo, olo, luego olo, lo aquí es todo esto. Vale, tus, tus esbirros han hecho un gran trabajo, no te sorprende porque te lo mereces, pero aún así deberías dirigirte a ellos tras. Tus palabras los llenarán de optimismo ¿vale? Caos es muchas cosas Pero está claro que no es sutil Va a atraer la atención del mundo cuando lo uses. Asegúrate de que no se fijen más de la cuenta 0 de 6 Haz una prueba del poder destructivo de caos a baja potencia A media potencia y comprueba cuántas cosas arden Lanza un disparo de caos a alta potencia Y delérate con la destrucción Ahora que has probado caos a tres niveles distintos de potencia pon en orden los datos obtenidos Wow Vale Ok, vamos al discurso ¿Qué tenemos nuevo? ¿Qué pasa? Ah, uh, Vale, a tres disparos Vale, primero tenemos que hacer los tres disparos Bueno, de momento con eso tenemos bastante trabajo de por medio Así que ni me preocupo Vale, vamos a coger a Iván Y vamos a venir hasta aquí y damos el discursito Vale Dar un discurso. Ah, vale, ok. No es. O sea, funciona al revés. No hay que llevar a Iván a la pila del. al, al atril del discurso. Sino hay que darle clic la atril del discurso. Vale. Ok, o sea, estamos mejorando muchísimo, ¿eh? Dar un discurso. Uy, uy, uy, uy. quiero ver el discurso, tú. ¿Vendrá alguien? ¿O está solo Iván ahí? Ah, bueno, por la megafonía. Ay, ay, disfrutando, di que sí rey, te lo mereces. Estamos a punto de dominar el mundo. Vale, pero pues, uh, uh, faltan biólogos. ¿Por qué razón? Vale, vamos a entrenar biólogos, ciencia. Que de hecho no lo estaban pidiendo. Vamos a entrenar dos biólogos. Vamos a entrenar... Técnicos estamos bien. Engaño. Botones hay 23. Uh, como tenemos más botones de los deseados. A trap has been triggered. Uh, trampa activada en el piso 4, ¿dónde? Eh... Capturar. Si los... Vale. Vale, van a dar el discurso. Distrae la fuerza de la justicia en el mapa. Un día... No sé si son muchas puertas. Vale, tarea completada. Vale, vámonos al mapa mundo. A ver, aquí qué hay que hacer. Distrae la fuerza de la justicia. Tres botones. Vale, aquí hace falta basta Confirmamos. Aquí hace falta Ya hay una maquinación en la zona Cuatro guardias, tres mercenarios, dos informes eh, eh, eh, eh. Uh, hay seis distracciones, eh Esta nos viene bien Cuatro científicos, cuatro técnicos, siete mil Vale, sí, sí, o sea, sabemos que no van a volver Me parece correcto Uh, vale, aquí necesitamos No me da tensión Pero esto sí Oh, red criminal de nivel 2 Vale Pues haría falta mejorar Vale, vamos aquí a eliminar tensión poco a poco Sí, porque no tenemos otra forma Vale Y hay que ver a lo mejor Oh, aquí podemos Hoy oh, nos faltan informes Mal. vale, por 5 cinco, cinco botones ¿No nos van a traer el dinero? Ah, las recompensas son 5 botones. Dios, me he confundido. O sea... Oh, perfecto. Además, todas estas que no nos dan problemas. La hija del átomo. Súper agente. agente. Aterradora simetría. Eh, no quiero... No quiero misiones secundarias, la verdad. O sea, quiero centrar, que nos centremos en el objetivo principal, porque estoy tan, tan, tan enfocado con eso que no quiero hacer otra cosa. Vale. Eh. ¿Cómo no hay gente aquí trabajando, tú? entremos eh, más biólogos, ¿no? Bueno, vale, ok, están en ello, están en ello. Me gusta, me, gusta, me gusta. Maquinación completada. Vale, vamos a llevar a Iván a la puerta. Vente aquí, hijo. Que tú siempre haces buen trabajo. Vale, afirmativo. Maravilloso, me gusta. Ya tenemos el puesto avanzado. No, aún no. Vale. Uy, uy, uy. Más. Ah, no. Vale, vamos a quitarnoslo del medio. O sea, vamos a. Entrar a chequearlo... Simetría la espía oye, capaz de abrir cualquier de Y por cualquier rendija se ha puesto... Ha puesto tu guarida en el punto de mira. Si no llevas cuidado puede darse... Al traste todos tus esfuerzos. Eh, y la hija del átomo... Uh... la atómica, la imparable super soldada de martillo... Ha puesto sus operaciones en el punto de mira. Neutralízala antes de que se convierta en una amenaza seria. No, es que arrancar capítulos nuevos no mm, o sea me interesa cero quiero poder hacer el resto o poder gestionar el resto y ya está es uh, es que está aquí ociosa escalando la fachada de un rascacielos de aspecto misterioso Uf. Miedo me da lo de atraer el objetivo. Vale, vamos a ver, hacer esta, la del oro. Esta no podemos por la red criminal. Es verdad, es verdad, esta ya la habíamos mirado. Esta consigo una unidad del combustible para el fin del mundo. Sí. Bueno, es que con esta nos estamos quitando una cantidad de gente de encima. Brutal. 5 trabajadores, 10 segundos, sí aquí no hay tres científicos, 10 segundos, sí Vale, hay que entregar mucha gente muy rápido, eh Vale, vamos a ser listos, vamos a empezar a trabajar bien, bien, bien, bien Pocos esbirros para todos los trabajos que hay que hacer Vale, vamos a meter más taquillas Nos hace falta Y creo que sí ¿Dónde están? Aquí, ¿no? Efectivamente. Vale, una más de casa. Una más de taquillas. Camas no nos hacen falta tantas. Uh, Podemos meter aquí una fila así. Efectivamente. Y tres. Vale, justo. uy oh, y aquí también. Aquí sí. Ah, no. Esta no, esta no, esta no, esta no Vale. Bueno, pero aquí. Así, como quien no quiere la cosa... No Pensé que sí, pero no Confirmamos Uh, bueno, aquí podemos ganar terreno, ¿eh? Mmm. Bueno, habría que ver Bueno, todo esto, ¿qué? Una trampa en el piso 4, ¿dónde? Bueno, aquí, claro eh, A este señor ¿Qué hay que hacer aquí? Mostrar un desbirros. de esbirros. Ah, vale, no, aquí Tú, a este me lo capturáis. Tú, a este me lo capturáis ahora también. Si se quiere colar, que se cuele. Pero no lo, va, no lo va a conseguir el pobre, yo lo siento. Vale. Vale, maquinación completa. Es que llega un momento que no podemos huir. Vale, vamos a centrarnos un poquito. Eh, eh, eh, eh. Aquí podemos meter... Vale, vamos a meter... Aquí o aquí está más controlado Bueno, todo esto para nosotros es Construible y esto está más recogidito Vale, vale, vale, este me gusta Vamos a hacer Aquí, sala de control Objetos, perfecto Vamos a coger todo este pasillo Vamos a hacer así Y vamos a hacer que absolutamente toda esta zona Sea Sala de control Perfecto, incluso estiramos esto un poquito no uf. Uf, uf, uf, uf. Vale, pues ok, no todo Vamos a abrir hasta aquí Vale, ahora nos ha salido, ok, más barato Confirmamos Nos gastamos la pasta primero y luego ya vemos cómo lo gestionamos Bueno, está claro cómo lo vamos a gestionar, ¿no? Vamos a sacar dinero y ya está Vale, maquinación completada, perfecto. Además, ahora aquí tenemos hueco, tres botones, eliminamos tensión. No, aquí falta maquinaciones aquí, ¿eh? Vale, vale, pero claro, es que son todo maquinaciones rollos súper rápidas de pam pam pam, pam, pam, pam, pam. pam y, y quitarnos gente. ¡Uh! uh. ¿Qué ha pasado? No he entendido ese... Ese punto, ¿eh? ¿De dónde está esta mujer? No sé dónde está. Miedo me ha dado. Vale. No. Es que no quiero hacer cualquier misión, porque sí. Vale, esta que nos va a dar dinerito. Perfecto. no lo sé no sé si está viniendo a nuestra base esta mujer eh, pánico, eh pero pánico total venga a moverse ¿qué ha pasado con los objetivos? vuelven a Rist. vale, está bien Vale, ¿que hemos completado? Ah, el proyecto de investigación. No. Venga, ¿lo capturamos o qué? Venga, Iván. Uh, no hay celdas de contención. Vaya. Es Aquí. Y lo reciclamos con nuestra variedad. Me parece correctísimo. Eh, Iban a recuperar vitalidad si no me equivoco. Aquí. Soy el ratón, de campo los efectos secundarios de la radioactividad. Te voy a reventar. Ay siempre que se dice eso. ¿Y esta mujer dónde está? O sea, ahora mismo. Pánico tengo. Uuh, uuh, uuh, uuh, uuh, uuh. Necesito al al barracuda. La la Necesito al barracuda. Nuh, no, lo usó cuando no debía. Podría matarte antes, pero antes de empezar. Dígame, dale con el revólver, hijo. ¿Vamos a perder la otra Pues puede ser que sí, ¿eh? ¡Alerta roja! ¿Dónde se va? ¡Uno! ¡Oh, no! ¡Que me va a reventar a tu dios! Vale, ver, va, Barro, va, yo sí. ¿Cómo está esta mujer? En plan, va buscando minions. Esto del científico me ha parecido super macabro. Menos mal es que los científicos corren. Pero qué locura es esta. Venga, Iván. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Vale. Mire por ahora, pero solo esto. Esto solo puede acabar de una forma. LUL. Podemos atender a este señor. Eh... Por favor. Eh... Cúrate. ¿Podemos curar a este hombre? O sea, dime que la respuesta es sí. Eh... ¿Por qué no? Ay, Dios mío, que hemos perdido a este hombre Qué turbio ha sido eso, ¿no? A ver, espérate Que nos vamos a tener que comer la misión secundaria, porque sí ¿Y a ¿Dónde está la otra? Ahora me ha dado me ha miedo ¿Dónde está la otra mujer? Arroba policía, qué peligro Que la hemos perdido de vista No me puedes decir eso a ver, a ver, a ver, a ver. Objetivos Capítulos secundarios. La hija del átomo. Él dice contigo: ponen en su sitio llevando a cabo un robo impresionante en mitad de su territorio. Oh, esta mujer. Un personaje nuevo y enigmático. Aun cuando patrulle el territorio de Yunque, no puedes dejar que eso te impide llevar a cabo tus planes. Uf. Claro, porque no se arrancan solos, eh. Los, los, los objetivos secundarios. Es que hay que distraer las fuerzas en el mapa mundi. Hemos perdido un montón de esbirros, pero un montón. ¡Oh! ¡Qué locura! Vale, bueno, a ver. Ya hemos vuelto a esto. Vale, vamos a bajar. Vamos a bajar, vamos a bajar Vale, estamos construyendo esto Uy, Maravillosamente, ahora vamos a ser Más listos Que el hambre y vamos a Hincharnos aquí, aprovechar Este espacio de Vale Vale Vale, perfecto Y aquí cabe alguien Así, no Vale, vamos a poner aquí porque quiero que seamos, o sea, que tengamos máquinas de sacar informes. Vale, vamos a ver. Lo único que nos vale nos va a hacer falta también. Eh, ahí, vale, vamos a completar primero esta tirada que lo tenemos todo por la mano, pero nos van a hacer falta muchos esbirros. Vale, vale, ok. Con, con eso, por el momento, está bien. Entonces, vale, vamos a hacer aquí. A ver, va, vamos a comprar esbirros. Gestión de esbirros, trabajadores. Contratar ya 5 por 5000. 1, 2, 3, 4. Venga, 20 que hemos contratado. Me sirve. Aquí, vamos a lavarle el cerebro a este A este nos lo vamos a matar para traernos informes, lleva siendo hora de Descansar un poco los pies Vale, eso es, vete a curarte, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Vale, qué, qué se nos ha abierto ¿Qué, qué ha pasado, opcional Vale, permanecer en el alta roja Entrenar guardias, bueno esto va, se va a ir haciendo Solo, así que tampoco me preocupa Vale purf. Purf, purf, purf, purf, purf. Vale, vaya locura. Vamos a coger, vamos a bajar de piso. Ha vale, dicho, literalmente tienes otro mono. Eh, me ha parecido muy turbio eso. Otro, otro mono sin cerebro, o sea, le he escuchado eso, literalmente. Vale, a ver. Vamos a hacer. Vamos a ser listos, como llevamos diciendo un ratito. Vamos a coger, vamos a tirar por aquí una hilera. Bastante tonta de dormitorio. ¿Vale? ¿Y ¿Por qué no te gusta esto? O sea, y el único objetivo de esto es coger y hacer trocoto. Dormitorio, objetos, puerta reforzada por lo que sea. Aquí para distraer... objetos... Ah, no, no, no. Aquí, dormitorio. Puerta objetos Puerta reforzada Para distraer Vale Y nada Aquí Full taquillas Toda esta hilera Además esto es barato Sin agobios Vale Construimos Construimos Construimos Construimos Y en el otro lado igual Boom Boom Boom Boom Boom. Vale, perfecto. Esto aumenta la capacidad de la guarida. Que es exactamente lo que nos hace falta. Más 78. Vale, perfecto, comprimamos Vale. Estrategisto. Y en el otro lado yo creo que deberíamos hacer igual, ¿eh? Pero sin duda. Y ya gestionaremos las camas o lo que sea. Pero bueno, la gente no parece que tenga mucho problema a la hora de dormir. Vale, vamos a... Vale, eso es. Vamos a completar la investigación. Ahora nos ha mejorado un montón la capacidad de transmisión, si no me equivoco. En torno a tu isla, porque lo tendrás más capacidad de transmisión. Vale. ¿Qué, vamos... ¿Qué es lo siguiente que vamos a investigar? Vale, vamos a poner en pausa. ¿Qué es lo que nos puede interesar investigar? La cama grande... Mesa valida avanzada... Tanque de tiburones... Abejas asesinas... La verdad es que a nivel de trampas... Tampoco estamos teniendo mucho problema... O sea... Tiraría por cosas más... Ah, bueno, tenemos aquí un objetivo bastante chungo... Ah, bueno, ok... Eso lo arrancaremos más tarde... Pero podríamos... Y lo hace porque tiene... Una... Esto... Ah, vale, esto ya está investigado... tú permite subir redes criminales a nivel 3... Nos gustaría esto... Mira... Como son tejidos... Que también usa muestras de tejido orgánico Creo que vamos a tirar exactamente por eso Y, y nos permitirá subir redes criminales a nivel 3 Que al fin y al cabo se traduce en más dinero Vale, vamos a arrancar esto Y vamos a cerrar el capítulo aquí Con lo dicho y con lo hecho Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado Y recordad, apoyé... ¡Uh! ¿Hay alguien aquí que se ha transformado? Y no lo hemos pillado Has recovered. Peligroso. Bueno, ya veremos eso en el próximo capítulo. Lo dicho, espero que hayáis disfrutado. Y nada, recordad, apoyarnos a la taberna en las redes que tenéis en la descripción. Seguidnos en todos lados. Y lo de siempre. Gracias por apoyarnos. Venga, hasta luego. Adiós.